Uy, hay algo. El extraterrestre, el Marciano. ¿Qué fue eso? ¿Cómo que qué fue eso? No le vio la cabeza. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy en videojuegos latinoamericanos tenemos este videojuego que se llama Esto Stay With Me. Un juego que va a salir para eh, obviamente para PC en Steam. Eh, incluso ya se puede agregar a la lista de deseados. Pero también al parecer va a tener una versión móvil. Y pues la que estoy jugando en este momento es la versión móvil, pero la estoy jugando en PC. Es como yo lo entiendo. No, no, no estoy en verdad muy seguro. Pero bueno, Stay With Me es un videojuego desarrollado en Chile eh, por una desarrolladora llamada Dreams of Haven, si no estoy mal. Dreams of Haven, sí. esto Bueno, ¿de qué se trata eh, Stay With Me? Es un juego de terror psicológico en primera persona, donde encarnaremos a una joven que se ha perdido y que aparentemente ha sido secuestrada por seres que no son de este mundo. O sea, tiene que ver con terror y con extraterrestres. Amigos míos, les quiero decir algo sobre Stay With Me. Yo conocí a una de las desarrolladoras en, en cuando estuvimos probando algunos eh, juegos del Global Game Jam, si no estoy mal, y la verdad es que es increíble porque creo que ella y su esposo, si no estoy mal, son los que están desarrollando este juego. No sé si hay, hay más personas involucradas, pero realmente es un juego eh, que pues de todas formas está muy bien avanzado. Eh, pues tomando en cuenta que son dos personas trabajando en él, ¿no? Mm, aparte de eso, el juego va a salir de todas formas este año, si es posible. Eh, y bueno. Pues vamos a jugar esta demo ya, no nos pongamos con tanta conversación. Y aquí lo tenemos. Lo que sí sé es que al parecer la demo no tiene incluido el idioma español. Mm. Damos los créditos. Aquí, aquí. Mire, como pueden ver, lo que les decía. Dreams of Haven. ¿sí? Este videojuego está actualmente en desarrollo. Eh, algunos eh, recursos podrían ser reemplazados por otros. Eh, así como los lugares y las mecánicas de juego Desarrollador, Michael Mora eh, Actor de voz es Nair Fajardo Y de nuevo aquí toda la parte de screen y configuraciones Ellos dos también Entonces pues ahí, ahí ya lo tienen Ahí ya lo tienen que no, el, no les estoy mintiendo Entonces esto... Vamos a jugarlo El miedo es... Un su hijo, pucha, una mención intensa en respuesta. En 1999, de Noviembre de 1999. En algún lugar de Sudamérica, Chile, de pronto puede ser una mujer llamada Ana, se pierde en extrañas circunstancias. Los sucesos son. Aún... Bueno, al parecer nosotros jugaremos como Ana, la mujer que se perdió. Me gusta como metieron estos así como fotografías reales, ¿no? Wow, wow, wow, wow. Pues ya vimos lo primero lo primero extraño. Curioso que así muchos juegos de terror siempre inician con esto de... Como que uno se pierde y va en una carretera, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que el Silent Hill 1 eh, pasaba algo así, ¿no? De que se perdían como una carretera y resultaban en Silent Hill, bueno, toda la cosa, ¿no? Eh... Bueno, aquí ya llegando haciendo como un pequeño tutorial con el mouse. Aquí movemos para ver y con WSD, pues nos movemos. Entonces, esto. Ah, hay que cerrar el tutorial. No me he dado cuenta de esta X. Que asumo yo la estoy tapando con mi cabezota. Y, uy, está bien sensible el, el mouse. Resensible, les voy diciendo. Bueno, esta soy yo. Bueno, esta soy yo. Porque estoy encarnando a Ana, entonces este soy ella. Estoy seguro de que algo, había algo aquí. Recordemos que ahorita vimos como algo y fue cuando ya se detuvo, pero ya no está ese algo. Uy, uy, que se ve por allá. ¡Wow! Ah, miren, de una vez le van metiendo como la escena. ¿Qué fue eso? ¿Puedo ir hasta allá o qué? O me meto al carro y arranco hacia allá. ¿O okay. qué? ¿O me voy caminando hasta allá? Pero no creo que pueda irme hasta allá. O sea, ¿cómo ir a pie hasta donde cayó un bendito ovni? No, no. Al parecer sí tengo que subirme el carro o hacer algo con el carro. El problema es que no me dan como instructivo en esta parte de qué más debo hacer. Que esto está súper oscurísimo. Ah, sí. Ahí ya me salió una manita. Ah, ok. Debo dar clic y se abre la puerta. Estilo Silent Hill, ¿no? Y estilo... Eh, perdón, no. Estilo Resident Evil. También que se abría la puerta en el Resident Evil 1. Aquí vamos en el carro que hay acá. con una ropa. Y nos van saliendo como los estrellitos aquí en la pantalla, ¿no? Listo. Los extraterrestres, los extraterrestres. Mira cómo va... Ay, no. No puedo cantar eso. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estoy yo? Hm. Si no sé yo, mucho menos usted Bueno, acá hay una Veo que hay una linterna, pero no la alcanzo Tendré que salir ah, ahí salió algo, ahí salió algo Bueno, siento que, que hay que buscar como Que estos iconos sean como más grandes, pienso yo O no sé, porque a veces uno como que Empieza a rodear y hasta que por fin se da cuenta De que aquí tiene que intentar encender el carro, ¿no? De nuevo Y nada que enciende a miércoles Póngalo, póngalo Paila mm. pailas. No quiso encender esta vaina, por favor, enciende. Ok, I guess I shall go okay, esto hay Ah, que no, no sé qué significa igues. Um si es que lo dije bien además bueno, al, al fin me salió la manita para agarrar la linterna que solo la linterna dejó la chaqueta adentro, así que se va a aguantar un tremendo frío porque estando de noche no creo que esté muy tranqui ahora sí, miren uy, hijo de pucha ¿saben que no me gusta? que el mouse, o sea, a pesar de que yo en este momento estoy manejando a ella y que se supone que el podríamos decir que el, el, la mira está centrada eh... No sé, no sé si se ve mi mouse, pero yo sí lo estoy viendo y, y me molesta, ¿no? Me molesta, me molesta ver mi mouse ahí. Bueno, ¿y hacia dónde tengo que ir? Deme un instructivo o algo. Bueno, por aquí una casa. Um, debería no, es, ¿Sería buena idea entrar a la casa, algo así? Como ver si hay alguien en la casa, es lo que decía. Los diálogos están pasando muy rápido, siento yo, y creo que debería ser un poco más lento. Incluso si son en español, creo que pasan demasiado rápido. Y la letra podría ser un poco de un color más intenso. O por lo menos más intenso, no, legible. Porque siento que el gris en un fondo oscuro que estamos en, tomando en cuenta que estamos como, como por aquí perdidos. Por aquí me salió ahorita una manita. Yo tengo que encontrar algún lugar para... Para ingresar. O, o no un lugar, sino una forma de ingresar. Pasemos por aquí encima. ¿Podemos? No. ¿O sí podemos? Mala idea. No tengo cómo cortar. ¿Cortar qué? ¿Cortar qué? No podemos saltar. La perso eh, el personaje no puede saltar. A ver. Algo debe haber por acá. ¿Será que...? ¡Ah, sí! Debemos pasar por debajo de la escalera, miren. Ok, ok, ya pasamos. A ver... Demos la vuelta y entremos por... ¿Por dónde? Siento que... Ah, puedo acercar un poco la mira. No sabía eso. A ver, a ver. Por acá había haber algo, ¿no? Ahora sí puedo recoger esto o tampoco. No, esto no es para recoger nada. Ah, sí. Pero por acá hay algo. Por acá hay algo para interactuar. Ahora sí, es la entrada trasera de la casa. Ok, estamos en una casa... No hay nadie aquí. Uy, ¿por qué se le apagó como...? No, con, no, no sé por qué me siento... ¿Me siento qué? Pasan muy rápido y... Pasan muy rápido los diálogos. Están pasando muy rápido. ¿Qué? No me digan que me puedo acostar. A ver qué pasa. O sea, nos, pasó, nos está pasando la historia de los, los tres ositos, ¿no? Uy, uy, uy. Están golpeando. Ay, Dios mío. Que no sean los extraterrestres. Dios mío, alguien entró... ¿Dónde va a encontrar durmiendo? En su cama. No, pero ¿por qué alguien golpearía hacia su propia casa? Nadie golpearía en su propia casa, ¿cierto? Ay, oh pucha. Estos glitches sí son parte del juego, tengo entendido. Uy, ay, hay algo. El extraterrestre, el marciano. ¿Qué fue eso? ¿Cómo que qué fue eso? ¿No le vio la no me cabeza? Mejor me voy fuera de aquí. Larguémonos. Ya vi el primer marciano. Lo hicieron muy al estilo de marciano clásico. ¿Un teléfono? Ese teléfono no estaba aquí cuando yo llegué. Es que los marcianos se comunican por teléfono porque su tecnología no va para más. A ver. ¡Mami! ¡Uy! Mami, ¿qué le dijo? Mamá, esto es peligroso. Y bueno, ya dijo: ¡Hello, mierda! Ok, ¿cómo colgamos? Ah, le doy acá, qué chévere. Ok, pero mi hijo le I'm, estaba. I swear. Yo encontraré. ¿Te encontraré qué? Ah, es que al niño le, le pasó algo. Tenemos que salir. No, el teléfono está colgado. Salgamos por donde entramos, ¿no? Ah, no, ahora sí podemos salir por aquí. ¿O no? ¿Ya no nos sale la opción de salir por acá? Oiga, carajo, cómo. Mírenme, miren, hay un dibujo de un. Miren que esto sí me gusta. A mí si sí algo me gusta en los juegos es cuando colocan detalles para la gente que. Pues yo a veces soy muy como explorador en los juegos. Aunque los de mí, sí les digo que a veces intento explorar muy poco. Pero eh, me gusta, me gusta cuando en los entornos no solo se limitan a bueno la casa, eso, sino que hay cositas, pisticas, a veces ni siquiera tienen que ver como con el juego en el cierto sentido de que de pronto afecten el avance o no. Pero quedan cosas como el, del lore, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá muestran una montaña, es un dibujo como de un niño y, un, y un, una nave espacial llevándose a un, a un niño. Y allá hay alguna foto, pero no, esa sí no alcanzo a ver qué es. Pero veo... Ah, sí, ahora sí me salió la mano. Es que siento que esta parte sí se me está complicando un poco y es que me salgan los iconos. Hay que bregar mucho con todo, hay que tocar todo, explorarlo todo para que le salgan a uno... La mano o lo que necesite para para explorar. Uy, hijo de pucha, está muy oscuro. Ya, ya. Dios mío, no quiero extraterrestres. Asumo que si ella se fue y se asustó es porque quiere devolverse al carro, ¿no? O sea que debemos ir de nuevo hacia el carro. Uy, no. Yo sé que algo va a pasar. Es extraño. Es extraño. El lugar es diferente. ¿Cómo que diferente? Ah, sí. Esto no estaba aquí. Aquí era donde estaba, era la escalera. ¿Qué más ha cambiado? No Yo no exploré mucho Estas piedras no recuerdo que estuvieran Ahora la escalera está en el árbol ¿Qué? What? ¿Qué? What, what, what? Se cayó esta miércoles A ver, levantémola. Ah. ¿Qué hay en el árbol? No, si me salte un mico o algo No, nada Vamos Chimas, Demonio, mi carro se fue ¿Cómo? se ah. El texto pasa muy rápido, amigos no, ya no hay carro porque no hay forma De ir a ningún lado O sea ¿Hacia dónde debemos ir ahora? Si estas rocas impiden el camino Bueno, creo que aquí sí ya hay un poquito más de pistas Por decirlo así, como que nos dan a entender No, no hay camino, devuélvase. Esto no estaba ¡Uy! Esto no estaba aquí, algo va a pasar ¡Uy! ¡Oh, escucho algo <risas> Esas, esa radio no suena muy bien. Ay, Dios mío. Si lo pasa como Silent Hill, que la radio significa que vienen los monstruos. Ay, carajo. Bueno, si ustedes tienen problemas un poquito con las luces y eso, tengan mucho cuidado cuando vean el juego, cuando vean el video. Si quieren, alejen un poquito su cara. Ah, eh, es que... Wow, wow, wow O sea, toca jugarlo así Con este glitch Uy, esto sí es bien No les digo Esto sí está bien loco Yo nunca en mi vida me Me, me he drogado Pero esto de sentirse Como un viaje de esos locos Allá hay algo Hours Nosotros Pero aparte hay algo más Cuando alumbro No, no se ve O se ve muy poco Pero con la luz azul Sí se nota mejor Qué chévere Esto, esto sí me parece interesante Lo del uso de las luces bueno, hay una silla flotando Me hace pensar mucho en En ese juego que jugué hace poco De terror El del pintor, se me olvida el nombre ¿Esto que dice que aquí? ¿Nobody? No Already ¿Todos listos? Cada rincón tiene un texto R Estar, ser, estar <risa> You Are you ours, Entiendo, nosotros Estamos listos Ah, me están preguntando ¿Y tú? Ok, ok Creo que me estoy dando cuenta de Pero no entiendo tengo que acercarme a la silla, ¿cierto? ¿O por qué la pregunta? ¿O, o qué? No, ya no Oigan, no sé qué, qué debo hacer Amigos, ayúdenme, guíenme, ayúdenme No sé qué hacer No sé qué hacer Es que no sé si algo de aquí es una puerta Y el problema es que No veo ¿O será que arriba está la puerta? al igual cómo la podría abrir, o qué voy a hacer con esto? Debo, como qué, como qué, qué debo hacer, no, no sé. No sé, realmente no sé qué va a hacer. Uff, me cansé de las luces. Ay, por fin. No sé qué hice, pero algo hice. Lo logré. Uy, ya estaba cansado. La verdad creo que sí si van a. ¡Ay! Esas malditas sillas y me olvidaba que estaba arriba. Sí si van a tener que disminuirle un poco a la intensidad de las luces siento que si sí son fuertes y la verdad alguien que sea muy sensible lo va se va a sentir hasta la vista se siente un poco resentida pienso yo no tampoco les estoy diciendo que esto pues ustedes son los que saben desarrollar son los master of master mm. no no me sale la opción de abrirla a ver por dónde voy a acercarme para que me salga la opción de abrirla o tengo que interactuar con la fucking silla a ver, silla, sí, háblame, dime, ¿cuál es la salida? ¿Sillita? No, nada. A ver, de nuevo acerquémonos a la puerta, a ver si nos sale una manita que nos diga, sí señor, puede salir. No me sale la mano. ¡Ay sí! Ya, por aquí me salió. Por aquí me ha salido, ahí está, uy, por fin. <risa> Eso sí me gusta la parte de cómo se abre. Muy estilo retro. Listo, de nuevo para afuera, otra vez. Ok, estoy de nuevo. Nada ha ocurrido. Ok, listo. Otra vez la escalera ahí. Mira, otra vez se cayó la hijuepuerca Bueno, yo voy a seguir derecho. Nada pasa. Algo, algo, algo pasó, ¿cierto? Ah, no, ya, ya está el camino abierto. Te puedo ir por mi automóvil. Pero este camino no era así. ¿O sí? ¿Lleno de rocas? No recuerdo. Uy, uy. ¿Esto qué es? ¿Una caída? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Se no va a caer? Aquí. Ah, no. Esto es una animación. Nada aquí. ¡Ay! Se cayó algo y se asumo que ya se cayó, ¿no? Se, se, se dio su totazo. Mierda No creo que esté muy bien Mi... esto... Linterna... Eh, ¿Se ha dañado? ¿Algo así? Ah, huepucha, sí Se dañó la linterna ¿Y ahora? Tenemos que seguir el camino hacia oscuras Juepucha. Ah, no, intentemos recuperarla A ver Ah, sí, lo que ella dijo no es que está dañada, sino que la había... Se le había dañado. Uy, ¿qué pasó? Cayeron piedritas. <risa> Maldito extraterrestre. Dijo que es de los extraterrestres clásicos, ¿no? Stay with me, alien Abduction. Ah, hasta aquí iba la, la demo. Cortita, cortita. pero sí, sí tiene sus buenos sustos, así que, pues bueno amigos, ya, listo, stay with me, esto, un videojuego de, um, chileno, así que anímense a probarlo, esto, sigan a, a Dreams of Haven, um, y pues a ellos también mis mejores deseos, la verdad es que llevan un buen trabajo, Sin, eh, pues no sé si, si me pasará lo mismo, si otros que han probado el juego ya les habrán dicho lo mismo de lo de las luces, yo sí siento que de verdad las luces están un poco fuertes entiendo que quieran hacer el efecto de glitch, pero si uno se pierde ahí, se va a quedar y le van a doler los ojos y por otro lado, en la partecita de las manitos o de las cosas para interactuar no sé si se pueden hacer o más grandes o que sean más, no sé, como que haya más precisión no sé, o que exista como un sonido o algo que avise como, sí, aquí es donde es, porque a veces si ven que yo tuve que bregar muchas veces para acercarme a las puertas y que me saliera la manito para abrirla, porque no en cualquier ubicación en verdad me va a salir la mano para abrir por el momento la parte de la historia, la interactividad si sí está muy chévere, toma una historia en cierto modo como lineal, por el momento lo que veo es que es más que todo lineal eh, los extraterrestres, déjenlos como están están muy chéveres, de todas formas es un extraterrestre como un estilo clásico, como antes se imaginaba los extraterrestres eh, pero al igual pega sus gustos sus ahí como aparecen de verdad les deseo lo mejor, lo mejor Misu que ya, ya nos había contado el juego de verdad les deseo lo mejor, lo mejor eh, porque estas, eh, estos juegos y estas ideas son la mejor forma de mostrar todo el talento que hay en, en Latinoamérica. Entonces, amigos míos, espero lo hayan disfrutado y no olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye.